El primer juego que yo instalaría sería el Age of Empires 4, Halo Infinite uh, Yo creo que Dead by Daylight sería el primero. ¿Cuál sería el primer juego que instalaría? Ay, no sé, tal vez el Doom porque no lo he terminado Dead Stranding Sin dudarlo, el primerito que tendría que estar en mi computadora es Halo Infinite La verdad es que esa es pregunta difícil porque creo que depende mucho de la experiencia, pero en lo personal me voy a ir con 4K a 60 frames por segundo porque disfruto mucho de las posibilidades de bloquear eh, el, el, la tasa de refresco para poder tener una experiencia más estable y la verdad es que prefiero poner eh, prioridad la resolución. Yo prefiero a 2K a 120 frames. 2K a 120 pp 4K 60 frames porque pues, se ve todo así como en, en alta, alta, alta definición Y pues, sí, 60 cuadros está aceptable 4K 60 eh, Parece que soy muy fanático pero la verdad es que estoy muy orgulloso de serlo Halo, Halo siempre eh, regreso a la Master Chief Collection Al menos una vez al año termino todos los Halo Y actualmente con Halo Infinite ahí estoy escalando niveles mes tras mes el juego que nunca me aburro de jugar. Yo diría que el Forza Horizon 5 tiene muchos mapas, muchos ambientes y es muy divertido de jugar. Halo. Mm. Yo, el Simulator. <ríe> ese no me aburre nunca. Último juego descargado fue el Halo Infinite, porque sí, quería terminar también la campaña y me faltaba eh, darle ya como ese punto final <ríe> a la campaña, pero sí, ese fue el último. El último juego que descargué de PC fue Immortal Phoenix Rising. El Age of Vampires. El último que jugué fue Gears Tactics porque la verdad es que lo tenía pendiente. Hace poquito tuve la oportunidad de regresar a experimentar los Gears of War y me faltaba Tactics y dije que mejor que el género en su versión de PC. Um, Omori. <risa> Eso está fácil, la verdad es que me encantaría pelear al lado del Master Chief. Siempre he soñado desde Halo en el Xbox original. Actualmente, desde su llegada a PC a través de Game Pass, pues estoy encantado. Así que formar parte de Halo Infinite, ir a la instalación 04, a mí sería eh, un sueño hecho realidad. Yo creo que desde Halo, está so padre. Uf, tendría que ser uno donde no muriera. Eh, probablemente de Forza Horizon 5. Halo o Doom? Halo. Me gustaría decir que Sea of tips porque está así como el mar y todo, entonces me gusta la onda del de mar, los barquitos, aunque no tanto los piratas.